Eh, Mestor, cuéntanos. Señores, personas llegan en un vehículo exótico a una discoteca. Ahí estaba tú, seguro. <ríe> tú tienes problemas con los conchistas. Oye, Ay, te bien, mencionando sí, ahorita ahí. Sí, a Fesimoto. Un saludo a los muchachos. <ríe> que hoy ha sido un día pésimo porque está lloviendo, pero denle para allá. En el video publicado... Por el conocido promotor artístico Santiago Matías que está en toa, que en la red social de Instagram, que es muy seguida, se observa como varias personas, eh, tenemos un videito por ahí, varias personas llegan a una conocida discoteca de la capital dominicana, a <risa> en eso. Eso. Llegamos va, ya. Vamos allá. Tú bien que apiar la gorda para poder subir la camioneta. <risa> De un lado, déjenme para atrás el video para que vean. Vea, vea. Estaba ahí, tiene que apiarte, mi hija, porque. <risa> Así guagua, no procede, ¿verdad? No, no, pero. ¿Qué va a y hacer agua? Este? Señores, ya la gente está perdiendo la vergüenza. Eso era algo, mire. Pero es que eso no es nada, Néstor, porque eso es no, una, no, un camioncito. No, no, pues yo estoy no estoy diciendo que es nada, pero yo eh, van... ¿Tienes que ya, ya hay un vehículo de lujo? No, no, no quieras, son 10. No, porque los vehículos de lujo no cogen tanta gente, ellos van como 15 ahí. <risa> no, pasa que querían ir a la discoteca y se agarraron un par de claro, gente. Claro, no, no, del barrio, vamos donde se hay. Vámonos todos. No, yo, yo llego así también, tragueado. Yo hasta no me quiera. Siempre cuando yo beba. Siempre cuando yo llegue y me siente de primero ahí, tranquilito. No importa lo que yo llegue. Eso pasó en la capital. Mire, mire, pero mire la guaguita, mire, está bien. Sí. Eh. Claro. Bien, no, be, esa... y, y apiándose que están y todavía queda gente, ve. <risa> esa caga plátano, be. Mira, ay Dios mío. Sí, de día caga plátano. Sí, <risa> y de no, noche mi, Hay uno que se queda como enganchado, ¿ves? Dios, esto, es esto solo ¿no? aquí en RD. Ya la gente está... Oye, es, no es, esa, esa de día que haga plátano, Neto. De día, por mucho. <risa> eh, eh, no hay un flaquito ahí arriba. Está pimpea, así. <risa> de el día que haga plátano y de, y de noche lleva gente. <risa> Señores, estamos en la... Por favor, bulla. el teléfono nuevo está sonando. Por favor, ponlo en silencio. <risa> no el director llamando en el aire. Señores, <risa> hey, vamos a una, a una pausa comercial. Y cuando retornemos, tenemos eh, miércoles de empoderamiento con Yosari García. <risa>